Bueno, pues hemos llegado al final. Voy a pedir que... Bueno, además tenemos todavía una sorpresa. Sí, sí. Tenemos todavía una sorpresa. Y es que eh, si habéis leído el cartel, había un grupo que ponía grupo de percusión tradicional. Bueno, pues ahora sube. Pero os voy a explicar qué vamos a hacer. Vamos a terminar eh, nuestra asociación... Pues quería, además de tener unos estatutos como tienen todas, de tener socios como tienen todas, queríamos tener una música propia. Entonces lo que hemos hecho ha sido, o lo que he hecho, ha sido componer esta música que vais a escuchar ahora, que se llamamos ahora Castañuelas, y que va a sonar como vais a ver. Pero voy a pedir hasta a algún grupo de señoras guapas que están aquí sentadas, que suban a acompañarnos con sus castañuelas. Mamá. Yo creo que no sabéis aquello del tamborilero salmantino borracho fino. Pues voy a echar un brindis. Porque este primer festival siga año tras año. Que se afiance y sea una tradición en este mes de abril. Y voy a echar un brindis, pero lo voy a echar eh, un poco diferente. Porque no es un brindis al uso, sino que es una, un poema al vino. Y dice así: Sí, señor.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 Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma, de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos, como por arte de magia. Y entonces son bravucones hasta que el vino les falta, pues del matón al cobarde solo media la resaca. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla.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 Y tiene brillando el alma. Que nunca le tiembla el pulso cuando tocar quiere una baita. Que no le falta un amigo ni noches para gastarlas. Que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara. Que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. Salud. sumen al escenario todo el grupo de tamborileros de la Asociación de Tamborileros para rematar con este sabor a castañuelas, además ataviados con un blusón que vamos a estrenar hoy, un blusón que hemos hecho para la Asociación y podéis colocaros. Esperamos que los estribillos nos acompañéis porque tiene marchita. yo sé que ya no van a pedir otra. Y como vamos a hacer otra, porque les dije que quería que colaboraran con nosotros, vamos a hacer una jota, que la voy a tocar yo, y la van a bailar todos. Todos. Dejamos el escenario para que colaboren con nosotros, se diviertan con nosotros y suban aquí a echarse. Pedimos también a... Y chicos del grupo de Valle de Villares que salvan al escenario y nos acompañen con los bailes. Y estas guapas señoras que tenemos aquí nos van a acompañar con las escenas.